Lección 158 Hoy aprendo a dar tal como recibo. ¿Qué se te ha dado? Se te ha dado el conocimiento de que eres una mente, de que te encuentras en una mente y de que no eres sino mente, por siempre libre de pecado y totalmente exento de miedo al haber sido creado del amor. No has abandonado tu fuente, por lo tanto, sigues siendo tal como fuiste creado. Esto se te dio en forma de un conocimiento que no puedes perder. Ese conocimiento se le dio a sí mismo a todas las cosas vivientes, pues solo mediante él vive. Has recibido todo esto. No hay nadie en este mundo que no lo haya recibido. No es este conocimiento que tú transmites a otros. Pues ese es el conocimiento que la creación dio. Nada de esto se puede aprender. ¿Qué es pues lo que vas a aprender a dar hoy? Nuestra lección de ayer evocó un tema que se expone al principio del texto, la experiencia. A diferencia de la visión, no se puede compartir de manera directa. La revelación de que el padre y el hijo son uno, alboreará en toda mente a su debido tiempo. Sin embargo, ese momento lo determina la mente misma, pues es algo que no se puede enseñar. Ese momento ya ha sido fijado. Esto parece ser bastante arbitrario. No obstante, no hay nadie que dé ni un solo paso al azar a lo largo del camino. Todos lo han dado ya, aunque todavía no hayan emprendido la jornada pues el tiempo tan solo da la impresión de que se mueve en una sola dirección. No hacemos sino emprender una jornada que ya terminó. No obstante, parece como si nos tuviera un futuro que todavía nos es desconocido. El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. No obstante, tras las apariencias hay un plan que no cambia, el guión ya está escrito momento en el que ha de llegar la experiencia que pone a fin a todas sus dudas ya se ha fijado pues la jornada solo se puede ver desde el punto donde termine desde donde la podemos ver en retrospectiva Imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Un maestro no puede dar su experiencia, pues no es algo que él haya aprendido. Esta se reveló a sí misma a él en el momento señalado. La visión, no obstante, es su regalo. Esto él lo puede dar directamente, pues el conocimiento de Cristo no se ha perdido toda vez que él tiene una visión que puede otorgar a cualquiera que la solicite. La voluntad del Padre y la suya están unidas en el conocimiento. No obstante, hay una visión que el Espíritu Santo ve porque la mente de Cristo también la corte. Aquí el mundo de las dudas y de las sombras se une con lo intangible. He aquí un lugar tranquilo en el mundo que ha sido santificado por el perdón y el amor. Aquí se reconcilian todas las contradicciones, pues aquí termina la jornada. La experiencia que no se puede aprender, enseñar o ver, simplemente se encuentra ahí. Esto es algo que está más allá de nuestro objetivo, pues trasciende lo que es necesario lograr. Lo que nos interesa es la visión de Cristo esto sí que lo podemos alcanzar. La visión de Cristo está regida por una sola ley. No ve el cuerpo ni lo confunde con el hijo que Dios creó. Contempla una luz que se encuentra más allá del cuerpo, una idea que yace más allá de lo que puede ser palpable, una pureza que no se ve menguada por errores, por lamentables equivocaciones o por los aterrantes pensamientos de culpabilidad nacidos de los sueños de pecado. No ve separación y contempla todo el mundo y todas las circunstancias, eventos o sucesos, sin que la luz que se atenúe en lo más mínimo, esto se puede enseñar y todo aquel que quiera alcanzarlo tiene que enseñarlo, lo único que es necesario es el reconocimiento de que el mundo no puede dar nada cuyo valor pueda ni remotamente compararse con esto, ni fijar un objetivo que no desaparezca una vez que se haya percibido esto, y esto es lo que vas a dar hoy, no ver a nadie como un cuerpo y saludar a todo el mundo como el hijo de Dios que es, reconociendo que es uno contigo en santidad Así es como sus pecados les son perdonados, pues la visión de Cristo tiene el poder de pasarlos a todos por alto. En su perdón se desvanece, al ser imperceptibles para el uno, simplemente desaparecen, pues la visión de la santidad que se halla más allá de ellos viene a ocupar su lugar. No importa en qué forma se manifestaban, cuán enormes parecían ser, ni quién pareció sufrir sus consecuencias, ya no están ahí. Y todos los efectos que parecían tener desaparecieron junto con ellos, al haber sido erradicados para ya nunca más volver. Así es como aprendes a dar tal como recibes y así es como la visión de Cristo te contempla a ti también. Esta lección no es difícil de aprender si recuerdas que tu hermano te ves a ti mismo. Si él se encuentra inmerso en el pecado, tú también lo estás. Si ves luz en él, es que te has perdonado tú mismo tus pecados. Cada hermano con quien hoy te encuentres te brinda una nueva oportunidad para dejar que la visión de Cristo brille sobre ti y te ofrezca la paz de Dios. Cuando ha de llegar esta revelación, es irrelevante, pues no tiene nada que ver con el tiempo. No obstante, el tiempo aún nos tiene reservado un regalo, en el que el verdadero conocimiento se refleja de manera tan precisa, que su imagen comparte su invisible santidad y su semejanza resplandece con su amor inmortal. Nuestra práctica de hoy consiste en ver todo con los ojos de Cristo, y mediante los santos regalos que damos, la visión de Cristo nos contempla a nosotros también. Gracias, gracias, gracias.